Prislines de todo el mundo si queréis saber lo que ocurre en españa a todos los niveles el canal de Prisline es vuestro canal hoy vamos a hablar de la forma más fácil que según mi opinión se puede conseguir la, la ciudadanía la nacionalidad española vale ahora os lo voy a explicar muy sencillito ya lo veréis y luego tenemos a don oscar que nos ampliará la información que para eso es doctor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 canadá alemania arabia saudita Kosovo, costa de marfil mali camerún rusia italia y Suiza. suecia perdón suecia el último que se ha incorporado si alguno de vosotros que está viendo el vídeo que lo ve luego no lo he dicho que me lo diga que lo añado a la lista todos estos países me los habéis ido diciendo vosotros vale a lo largo del tiempo bueno soy luis para que sea nuevo y os recuerdo que emitimos en vivo en directo todos los días vale de lunes a domingo Muchas gracias por ver el vídeo. Aquí os damos nuestra opinión para que penséis, reflexionéis y toméis vuestras propias decisiones, que es lo más importante. Eh, eh, lo hacemos sin ánimo de lucro, ¿vale? Aquí no, no es para ganar dinero, simplemente una reunión mundial de ciudadanos de todo el planeta para ayudarnos entre todos nosotros y aumentar la inteligencia colectiva, que decimos, porque cada uno aporta su gran su granito de conocimiento y cada vez sabemos más entre todos tenemos un grupo os recuerdo en telegram que está a las 24 horas tenéis debajo del vídeo el enlace para entrar es gratuito como todo lo que os hacemos os agradecería que pongáis las preguntas que tengáis ahora eh, los que estáis en el vivo en el chat que las tratamos de responder y los que veis luego el vídeo en los comentarios vale que podéis las aportaciones que queráis y el que no esté suscrito que se suscriba con campanita activada vale eh, os recuerdo rápidamente lo que hemos hablado últimamente en los últimos vídeos, los tenéis debajo. Eh, hablamos la forma, cuando un bebé nace en España, eh, cómo puede ser nacional español. Muy sencillito, había una lista de países que puede ser directamente, he visto un comentario que decía, lástimamente los venezolanos no aplican. No, no es así. A ver, los países que no están en la lista, como por ejemplo Venezuela, el que no sepa de lo que hablo, que se vea el vídeo del bebé debajo. Sí que también un chaval que nace en España de padres venezolanos al año también puede conseguir la nacionalidad. Solo tiene que esperar un año. No es, no, es, no es tan directo como un bebé colombiano, por ejemplo, pero solo hay que esperar un añito. Cualquier nacido en España, con que resida un año en España, puede pedir la nacionalidad. Pero no es esto de lo que voy a ver, hablar ahora, ¿vale? Pero que lo sepáis. Luego hemos hablado también un poquito del tema de de cómo sacar el número de la seguridad social mucho lo habéis sacado ya en Telegram hay un comentario muy interesante que nos dice Oscar Alberto Amaya dice que al tercer correo le dieron el número de la seguridad social al primero y al segundo no pero al tercero ya lo consiguió Ricardo toma nota dice que es como cuestión de suerte vale nos lo dice Oscar Alberto Amayo Amaya vamos que si insistís os lo dan y sin necesidad de precontrato, ¿eh? que no lo pone en ningún lado en la ley. Hemos aprendido también cómo empadronarse con domicilio y sin domicilio, y hemos aprendido el tema de la cuarentena, esta que os hablé ayer, para turistas o para gente que viaja, que viene de España, no necesariamente turistas, pero no os preocupéis, Prilines, esa cuarentena va a ser provisional, o sea, no pueden coger y a todo el que venga a España tenerle 14 días. Eh, se hundiría el turismo, no, no, no, eso es algo provisional. Eso ya veréis cómo para septiembre, octubre está quitado. Vamos, me lo ha puesto, me lo ha puesto. Bueno, y por último, un comentario rápido que preguntabais ayer en el chat de ayer. Todo lo que no quede respondido, yo siempre me lo leo, ¿vale? Y lo digo al día siguiente. Alguien preguntaba el arraigo social si, que sí si se puede pedir de forma telemática. Perfectamente, y lo podéis pedir con un abogado o sin abogado pero sí se puede pedir telemáticamente que era la pregunta es más cada vez aquí en españa cada vez va a ser todo más telemático el bicho lo ha, lo ha acelerado todo y pero ya va se va a quedar eh con bicho y sin bicho ya veréis cómo todas las gestiones van a ser telemáticas eh, eh, Quedará siempre algo presencial por cuando hay que ir a poner una huella cosas así pero generalmente van a ser telemáticas ya lo veréis bueno cómo consigo la ciudadanía vamos al tema de forma muy fácil. Pues mira, la más fácil. Bueno, hablo sobre todo para Iberoamérica, ¿vale? La más sencillita. Residir dos, dos años en España. Ya está. Ya está. Muy sencillita. No hay que. Hay otras maneras, ¿eh? La del nacimiento, casarse, etcétera, etcétera. Yo os digo una sencillita, sin complicaciones. El que venga a España y resida dos años, regular hay distintos tipos puede solicitar la ciudadanía española así de simple siempre que sea eso sí de iberoamérica y bueno también de guinea sefardíes o de portugal y algún país más allá vale me centro en vosotros Solo son dos años pensar que, que una persona que no sea de iberoamérica le piden diez años es la manera más sencilla es el atajo yo creo más sencillo ¿Eh? ¿Qué os piden Nada, que estéis los dos años, que llevéis los dos años. Eh, y luego algún detalle más, que os lo digo rápido: un informe de integración, que eso es lo da el ayuntamiento, eh, que no tenéis los antecedentes penales, ni aquí en España esos dos años, ni los tres anteriores en vuestro país. Muchos decís que los podéis hasta pedir ya online y apostillaos y os hacen un examen pero a vosotros no os hacen un examen de idioma porque ya sabéis perfectamente el español o el castellano a vosotros hace un pequeño examen de, pues de, la, de españa sociocultural de la constitución y eso pero eso es muy sencillito el examen ¿vale? y ya está y poco más Os piden eh, pagar una tasa de 102 euros el pasaporte el certificado de nacimiento el empadronamiento siempre está y eh, bueno y la tarjeta la tie ¿Eh? Que es la, el NIE puesto en una tarjeta, que eso, cuando ya, ya, ya tiene la residencia, te lo dan. Y ya está, prilenes. Así de sencillito es lo de hoy. Ya has visto que fácil. Ahora Don Oscar nos va a ampliar toda esta información. Hay muchas más maneras, por supuesto. Lo de que digo en hacer en España solo se necesitaría un año, en vez de dos, y si el bebé es fuera de los países que os dije el otro día, ese se podría hacer automáticamente, aunque los padres estuvieran irregulares hay ah, lo típico de casarte el matrimonio etcétera hay otras formas vale pero yo según mi punto de vista para las cosas cuando más simples residir dos, dos, dos años en españa y tenéis ya podéis pedir la nacionalidad claro si la pedís que no hay personas que no la piden, pues bueno hay que pedirla vale pero 102 euros cuesta la tasa bueno voy ya vamos a hacer como todos los días mm, os presento el tema ya habéis visto que he sido rápido y luego el debate la, las preguntas podéis hacerlas tanto del tema de hoy como de lo que queráis vale os lo digo tanto a los que estáis ahora en la sala de zoom como a los que veis luego el vídeo poner en los comentarios todas vuestras aportaciones y preguntas y los que estáis en el chat de youtube los que os pido que si os gusta y tenéis veis la información que os aporta valor os pido solamente un like ¿vale? Y nada, paso directamente a los que han levantado la mano, ¿vale? Voy a ir por orden. Primero está Mauricio, luego Brian y luego CC, ¿vale? Y luego sigo bajando, pero para que os vayáis preparando. Venga, Mauricio, ha sido rápido. Ya estás tú ahí. Venga, puedes Buena, participar. O sea, buenas, buenas noches. Buenas noches. Por don Mauricio, me encuentro en Leganés. Eh, señor Luis, muchas gracias por, por este espacio para nosotros y no sé cuánto le agradezco por todo esto. Sí, señor Luis. Eh, ¿Qué dime, beneficios? Mauricio, dime. ¿Qué en las la gracias, Ariel lo mismo, supongo, por si lo. O sea, cada uno hace lo que le toca. A mí no me cuesta Yo paso un buen rato con vosotros aquí. Ok, muchas gracias, señor, señor Luis. Vea, tengo, tengo una pregunta. A mi papá está que saca la nacionalidad. ¿Ya? ¿Qué beneficios tengo yo como hijo? ¿O no tengo beneficios ya que soy una persona que soy adulta y estoy aquí en España? Tendrá beneficios. Le voy a dejar a don Oscar que te que te responda a tu papá eh, cuánto tiempo lleva, Mauricio. Por curiosidad, tiene la tarjeta, la tarjeta de residencia de larga duración. Pero cuando lleva en España, aquí como 20 años, joder, uy, perdón, he dicho un taco, pero no, no es que me acabas de sorprender. Estoy diciendo que a los dos años lo podéis pedir y como que ha esperado 20 años. No, no, lo que pasa es que yo creo que mi papá como que lo atropella la tecnología y ese tipo de cosas, incluso... No ve de... no ve los vídeos de Prelive, déjame adivinar. No. Hasta ¿Eh? ahora se los estaba mostrando porque no los conocía. Mi papá ya se han traído en años y entonces me tocó... Claro. Ver a, papá es que, a ver, años. es que, pero tu papá no es una excepción. Yo lo he visto, he visto, bueno, ya 20, he visto de 15 años, gente que lleva 15 años y no lo ha pedido. Metéroslo en la cabeza, Prilines y correr la voz a los dos años. Los de Iberoamérica podéis pedir la nacionalidad española. Eso sí, dos años que hay que estar regular. No vale estar dos años irregular. Dos años Ese regular. Otra, otra, otra pregunta. Yo me traje a mi hijo. Mi hijo tiene ocho años. él también tendría algún beneficio por eso? ¿O nos tocaría esperar para recibir la nacionalidad? Esperar los tres años y después de los tres años, dos años. En total serían cinco años. Vale. A, a mi hijo y a mí nos tocaría esperar los cinco años. O de pronto hay no, un... no, no. A ver, vuelvo a decir. Todo iberoamericano que resida dos años es suficiente. Otra cosa es que tú me dices, bueno, voy a estar tres años para conseguir la, el arraigo social. Tres años, eso sí, y luego dos años más para la nacionalidad. Te refieres okay. a eso, ¿verdad? Ahora, sí, te voy a pasar con Don Oscar Padrón, que como es letrado, él a ver si te puede decir, porque está luego lo de reagrupación familiar, arraigo familiar. Tu pregunta es si tu papá. Si tu papá consigue la nacionalidad, ¿no? ¿Qué beneficio sí, tiene para ti y para el resto de la familia? Que tú quieres su hijo, sí, sí. por ejemplo? Venga, pues te le dejo. Él es Don Oscar Padrón, es letrado, ¿vale? Ahí le tenéis, Prilines, pues Don Oscar. Bueno, tiene la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, ya Don Luis hizo la la, la, la aclaratoria. Los tiempos van a empezar a correr cuando estás regular, ¿ok? Sí. Cuando está vale. regular, ¿ok? Ajá. A la pregunta tuya, Mauricio, y tiene relación con la pregunta de ayer. Las, ¿Los amparos o los, o, o los beneficios que se reportan para alguien que tenga la nacional, eh, sea nacional o haya adquirido la nacionalización, aplican de forma directa o descendente o ascendente? Porque ayer hicieron una pregunta con que si, me, que si el hermanito puede eh, darle beneficio a, a, a, a su hermano, ¿no? En este caso, el hermano le tiene que dar beneficio a la mamá y después que ya tenga el beneficio de, de, de, del amparo, o de, ella le da al otro hermano. ¿okay? Siempre en forma, en forma directa. ¿Okay? este No, nada. Ahí tu papá tiene que adquirir la nacionalidad, eh, la nacionalidad y esa nacionalidad te hace el beneficio a ti y después que tú lo tengas, tú se lo das a, a tu hijo. Ok, pero me tocaría esperar los cinco años para eso. No, o no, No, depende. Por ejemplo, en el caso tuyo, si tú vas a sacar una residencia y te mantienes en forma regular los dos años, tú perteneces a Colombia, ese es un país iberoamericano. Automáticamente tú a, a tu propio puedes hacer tu solicitud de nacionalización y es más rápido. Tienes que jugar con las alternativas. Ah, ok, ok. Y, tengo, y qué pena. Eh, tengo otra pregunta corta. Hay una muchacha de las hormigas que Vino y es eh, para, para acá para eh, España, pero está paseando en, en, en Alemania. Sí, a ver. sí, sí, te, te escuchamos? escuchamos. O sea, una chica sí, que está. repite la sí, pregunta. Sí. sí ella está en, en Alemania en estos momentos, porque pues fue a ver un familiar, pero ella viene para Madrid. Ella me, me, me pregunta que si el tiempo le está corriendo también aquí en Madrid, porque ya, ella viene a estudiar acá. ¿Pero ha llegado a entrar aquí o no? No, pues ya no ha entrado acá. Entonces sí le está ¿Qué corriendo. ¿Qué nacionalidad el tiempo, tiene? tiene? Colombiana. Entonces colombiana. No si es si es colombiana, tiempo pero tiempo todavía tiempo. no ha llegado a España. No ha pisado España en ningún momento, ¿no? No, señor. Le da la pregunta, no, no, Oscar nos pregunta que, que si para ella también está congelado el tiempo. Claro, claro. como bueno. pero es que El tiempo sí. está congelado para los que estáis en España, Prisliners. Pero los que no han entrado a España, bueno, salvo que en Alemania lo hayan congelado también, que no lo sé. Don Ocar, yo no lo te... no digo porque como es Unión Europea, por eso hago la sí, pregunta sí. mía. Sí, no, tiene, tiene su miga bueno, la eso, pregunta. A eso voy. Pero es en España solo, que yo sepa, ¿eh? Claro, o sea, a eso voy. Dinos, dinos, Oscar, si quieres. Fíjate, a eso voy. Ella tiene, tuvo que haber sacado la Schengen, la visa para poder viajar porque es colombiana, por lo que tú me estás diciendo. 100 Alemania. Está el periodo de que, que, que hay un periodo de emergencia y está paralizado toda la gestión administrativa y está homologada, se podría o sea, este, justificar que, bueno, está paralizado el tiempo y por eso no, no, no, no hace la, la, la, la petición. Entonces, al cesar allá, tiene que estar pendiente que los tiempos, ¿ok?, le correspondan también con la paralización de, de, de España. Vale, la pregunta del millón, lo que le tienes que decir a la hormiguita, Mauricio, es si en Alemania han parado el tiempo o no, que yo no lo sí. sé, no lo sabemos. Si algún prisline que está viendo el vídeo, que lo ve luego, lo sabe, que nos lo ponga en algún comentario. Por fin, si en Alemania han congelado también los plazos administrativos como han hecho en España o no. Okay. Yo no porque, lo sé, eh, pero la, la, la, la respuesta está, está ahí, días. Mauricio, está ahí. Perdón, ¿decía algo de Oscar? Y que la vis, esa visa te da 90 días para estar ahí en Europa. Entonces tienes que ver si paralizó allá, porque si no paralizó, le está corriendo. Le está corriendo, claro. En cambio, si paralizó allá, tampoco. La clave es, tiene que ver, a ver, en Alemania se si han congelado el tiempo administrativo, ¿vale? Okay, porque si okay. no, sí si le está corriendo, Mauricio. Efectivamente, como te dice Don Oscar. Bueno. Venga, vamos para adelante. Luego, si queréis, damos otra ronda. Si queréis volver a intervenir, volvéis a levantar la mano, ¿vale? Ahora le toca a Brian, luego a Cece y luego a Ricardo. Venga, Brian, puedes activarte el. Venga, ya estás, Brian, ya puedes hablar. Buenas tardes, amigos. Eh, mi nombre es Brian Blanco, soy de Barranquilla, Colombia. Eh, pues los vengo siguiendo hace rato. Eh, bueno, quería hacer un aporte y, pues, también la pregunta con respecto a la facilidad de la nacionalidad o ciudadanía. Era bueno, el aporte es que tengo varios amigos en, en España y unos en otros países y cuando son colombianos y cuando han tenido sus hijos, directamente pues le dan la nacionalidad en, en, en el país donde están y pues obviamente por ser colombiano también tienen la nacionalidad colombiana. Que tienen doble Eso nacionalidad, es. ¿verdad? Sí, de hecho, tengo amigos que tienen sí, sí. tres nacionalidades. Eh, canadiense argentina y colombiana. y hoy alguien en telegram de colombia lo ponía que tenía eh, su hijito tenía la nacionalidad la española y la colombiana la había sacado curioso eh, de hecho hay uno que tiene de Estados Unidos, australia y colombiano madre mía cuántas nacionalidades eso, ya. Eh? eso como para para, para como sí, aclararlo sí, también para aportar conocimiento Exacto. y la pregunta pues de la nacionalidad es que si yo me caso con alguien en España, hay cuánto cuánto tiempo tendría que esperar para eh, que me den la, la ciudadanía? Otro día voy a hacer un vídeo de eso. He ido al de los dos al de los dos años simplemente residiendo para no meterse que hay que casarse. Que eso siempre ah, es el no, tema no. emocional. Pero te voy a dejar que don Oscar te responda, ¿vale? Te, te okay. okay. Te... Venga, don Oscar, si quieres responderle que tienen todos los ministerios en España y te aparece la ficha técnica para nacionalización, ¿ok? Y el marco jurídico que, que va en correspondencia con esa ficha técnica es el Código Civil de España. En la respuesta concreta, Brayan, un año, ¿ok? Vale. Luis también sí. para aclarar que en una, algunas comunidades le piden dos años no es un año exactamente cierto cierto también es cierto efectivamente muy bien que ha sido Milton ¿no? o Mauricio sí yo fui yo milton, milton vale si sí, tienes razón milton efectivamente hay en algunas comunidades y que y os digo de memoria creo que en Cataluña son dos años y creo que en Madrid es un año pero eso ya lo digo un poco de memoria pero lo que dice Milton es totalmente cierto hay unas comunidades que te piden dos años y otras uno ¿Vale? Claro, Cero. el tema de los dos años, okay, porque si pueden obtener ciertas residencias, no nacionalidad, residencia, cuando tienes uniones de hecho, y las uniones de hecho, dependiendo de, de, de, del, del sitio en España, hay unas que te dicen, hey, yo te reconozco las uniones de hecho cuando son dos años o un año. Una cosa es unión de hecho, una cosa es matrimonio. O sea, ¿Vale? que en el matrimonio ¿Vale? siempre... Sí, sí, sí. Don Oscar, ¿nos quiere decir que en el matrimonio siempre es un año? Un año. De hecho, vale, estoy, viendo vale. la sí, ley, por... estoy viendo aquí puede la ley, puede ser Roma. sí. Porque yo lo yo estaba pensando también en la unión de hecho, aunque pensaba que se asimilaba al matrimonio, pero si me dice eso Don Oscar, no, vale. pues es eso. El matrimonio un es un año entonces, ¿no? En matrimonio, para pe... en, en nacionalización, no acepta uniones de hecho, acepta solamente matrimonio. Vale. Y en la residencia... Si sí, es verdad, hay, hay, hay, un, hay zonas de España que te aceptan un año para reconocerte en la unión de hechos. Y hay otras que te dicen, no, mire, dos años para reconocer unión de hechos. Venga, y, pues vamos, vamos bueno. para adelante, correcto, vamos para adelante. Venga, CC, te toca, CC. El que, todos los que queréis que estéis en Zoom, levantar la manita virtual, eh, los que queréis participar. Hay una manita por ahí. CC, actívate el audio y puedes participar si quieres. CC, ¿dónde estará CC? Es que si no me lo activas, no te localizo. Bueno, paso al siguiente. Paso a Ricardo. A Ricardo, actívate el audio. Bueno, ya está, Ricardo. Hola a todos, Fernín. Ricardo, no, de Argentina, ya actíve. Nada, CC, eh, ahora, te vuelvo, ahora cuando no, acabe no, Ricardo, no, te activo. está pendiente. Ya, Venga, Ricardo. Bueno, eh, bueno eh, Ricardo de Argentina. Buenas noches y buenas tardes para todos. Eh, eh, bueno, la pregunta es la siguiente. Eh, yo voy. Con mi señora, tengo registrado el matrimonio y ahí tengo que esperar dos años. La duda mía es: eh, dentro de dos años, yo puedo salir esos cuatro meses que habían dicho el otro mes durante el año, más de cuatro meses. Bueno, no, es que, Ricardo, sí, sí, a ver, a ver, pero escucha una cosa: yo creo que si tú vienes con tu mujer que es española, eh, yo creo que no que nos lo corrija don Oscar. Yo creo que ahí con el año te vale, ¿no, don Oscar? A es ver, correcto, que... ya él está casado, lo que claro. tienes que entrar. Mantenerte regular por un año y al año pides, tú puedes pedir la nacionalidad porque estás casado con una española. Don Oscar, ah, bueno. don Oscar y tiene que estar un año aquí, ¿no? Bueno, una, un año. Puede un salir, año puede tiempo. salir a lo mejor de Navidad de y eso, ¿no? Puede salir. Puede, si, si puedo salir, no más de cuatro meses al año. ¿no? Eso. Es correcto. 90 días. 90, Ojo, 90 días que alguien me dijo una vez en, en los comentarios, me dijo: ten cuidado, Luis, más que de meses habla de días. Ah, bueno. que, que la administración luego muy pijotera con eso entre comillas una expresión que usamos aquí en España pijotero que va por días son 90 días por año puto entonces cuidado con contarlo por meses porque sabes que hay meses con más días menos 90 días por año y ¿Vale? una cotación venga por mal asesoría o una cotación muchos muchos muchos abogados que no trabajan en el tema de migración empiezan a hablar de no que es, es, es año es, son días este cuando la administración pública está abierta no no es la interpretación no, son sea, días naturales ¿no? continuos naturales naturales de ¿no? lunes de continuos lunes a cuatro, domingo como los vídeos de line si, os, si por favor ponemos un like si os aportamos valor vale decíselo a muchas personas que nos pase como al padre de Mauricio que lleva 20 años en españa y todavía no es en español si se hubiera visto los vídeos de Prislike, este en concreto, sabría que solo con, con dos años, siendo iberoamericano, dos años, pues ya podría pedir la nacionalidad, la ciudadanía española. Es muy importante que se lo digáis a las personas que conozcáis, que corráis la voz, porque hay mucho bulo, sobre todo en Facebook. A mí, Facebook mete todo el mundo ahí de todo y gente de muy buena fe, pero también hay gente que mete ahí cosas que luego se quedan ahí. Y. Hola. Otra pregunta más, yo apenas entro puedo pedir la libreta comunitaria, ¿no? Así para mi padrón y pido la libreta comunitaria, ¿no? No, no, Oscar. Claro, claro. Sí, claro porque tú estás casado con una ciudadana eh, española, ¿ok? Y después que te den tu regularización, o en cuenta inclusive puedes agarrarte el tiempo este de turismo, te dieron la, la libreta y cuando te justamente el año... Ah, pues, incluso te digo más, y... incluso yo creo, Don Oscar, que lo puede ir entregando la carpeta. Pues cuando han pasado 10, 11 meses, ya puede sí, ir presentando sí. la, tar la, la carpeta, como dice usted, efectivamente. Bueno, sí, es buena la aclaratoria. No tienes que esperar el año precisamente. Ahí ah. en el reglamento lo puedes hacer unos días antes y después eh, la, lo, lo puedes anticipar. Exacto. Está bien, lo presento antes, un mes antes y listo. Es lo ideal. Venga, pues vamos para adelante. Venga, Cc, ya te toca. Luego, si los que habéis intervenido, si queréis volver a intervenir, levantar otra vez la mano y nos y damos otra vuelta. Venga, Cc, ya vale, está, ya tal? puedes hablar, Cc. Venga. Sí, hola, gracias. Mire, tengo solo una pregunta. No conozco mucho el sistema de España. He viajado muchas veces allá. Pero a ver, Cece no? eh, que te conozca primero la audiencia. Eh, ¿Dónde hola, estás? ¿Dónde estás? ¿Y de dónde eres? Bueno, yo tengo dos nacionalidades, soy peruano-brasilera y vivo en Europa hace más de 20 años. ¿En qué parte de Entonces, Europa? En Suiza. ¿Y ahora dónde estás? En Suiza. Oye, es verdad, ahora voy a decir algo que no me va a gustar a mucha gente, pero yo lo digo, el canal de Primera Libre. ¿Ahí secuestran o no secuestran? Porque yo le hice una entrevista a Luis, que me acuerdo de su nombre, se llama como yo, que estaba en Suiza, podéis ver el vídeo por ahí abajo. Que decía que le querían deportar, o no sé qué rollo me contaba. Danos tu, tu versión más positiva de Suiza. Anda, quítanos un poco esos miedos uh, que nos metieron. ¿Se está en bien realidad, en Suiza? Yo... ¿Se está bien o no? Bueno, di lo que tú quieras. Cuéntanos cómo se. Mira, bueno, es que en realidad yo llegué hace 20 años y vine como estudiante. Entonces no tuve esa situación. A la época era más fácil venir y uh, no tuve la situación ilegal uh, que las personas. Uh, Tenía, sí pero sí supe por otras personas que los ilegales si los atrapan los devuelven inmediatamente pero también hay gente que es ilegal y que vive en 20 años evidentemente obtener la nacionalidad o una un permiso de trabajo es casi imposible solo hace tres años que hubo una como dice un regularización una, una opción, ¿Un exacto de masa masiva. que permitió a muchos pero que tenían que mostrar legalmente que estuvieron cinco años diez familias cinco años mínimo y personas individuales diez años o sea quiere decir que tenían que demostrarlo no con documentos sí, de billetes de tren documentos de médicos sí. o sea que ese es un buen un... consejo que estás dando ahora para todo el que esté incluso en cualquier país verdad ir guardando todo ese tipo de documentación no cc sí sí sí tengo amigas brasileras que obtuvieron la la, la estadía no legal con esos documentos que guardaron durante 10 años, eh, todo documento de viaje, eh, tickets médicos, cartas de viaje y envíos todo, de dinero pero, también, ¿no? De envío de no, dinero. no, no, no, no, no. No, porque la Suiza no quiere ver que el dinero salga del país. <risa> vale, no lo sabía. Oye, luego, es que a ver, esto es de video, es que hice un vídeo de Suiza y otro de Dinamarca. Y madre mía, porque hay gente que me dice que no es así como te lo han contado Luis, otros que sí, pues yo no lo sé, yo como no estaba allí, pero bueno, aprovechando que está CC, pues venga, CC, oye, a ver si te podemos ver un poco mejor, que te vemos solo ay, ay, hay mucho mejor. hay mucho mejor. Venga, pues tú pregunta venga, lo que quieras así. o aporta lo que quieras. Venga. Bueno, lo que yo quiero saber es que visto que Actualmente la situación para Sudamérica mismo aquí en Suiza es más cerrada. Me gustaría saber, yo fui muchas veces a España de vacaciones y me encantó, la verdad, me encantó. Me gustaría vivir una, una, una vez allá. Pero yo tengo un hermano y me gustaría que él vaya a vivir a España para estar más cerca mío. Entonces yo quería saber si legalmente... Uh, bueno, no tanto porque escuché que se, se podría empadronar y si esto se podía hacer, si yo podría pagar a alguien para que lo empadrone. si Hombre, para eh, eh, pagar, a ver, te referirás a un abogado, supongo, ¿no? Que te haga la gestión por pagar, dices. Oye, una pregunta, Cc. A ver, ¿tu hermano dónde está ahora? Mi hermano vive en el este actualmente. Pero en el este de dónde, de Rusia, en el este de. Sí. Así, ah, ¿este vive en Rusia? ¿Eh? Sí, pero él es. He acertado, él... oye, he aceptado sin querer, he acertado. Dime, sí, dime. o sea, en realidad ellos son legales allá. Tienen, mi, mi sobrino estudia medicina, todo. Entonces. A ver, mira, te normalmente... voy a responder, a breve, te voy a responder a breve. ¿Y tú en Suiza? Tienes, ¿Me has dicho ya que tienes ahí en Suiza? Ah. Yo tengo nacionalidad suiza. Bueno, yo tengo una cosa. Si tú, si fue, en vez de tu hermano, como dice Don Oscar, eh, si tu hermano fuera tu hijo descendiente o fuera tu padre, sí. De hecho hicimos una, una consultoría también de una chica en dinamarca que, que su hija vino a españa consiguió los papeles sin necesidad de que su madre desde dinamarca le diera un poco la no sé cómo decir el, el, el, el trámite pero es que al ser tu hermano ahora que nos corrija don oscar ya se complica la cosa porque tiene que ser ascendientes como acaba de decir don oscar o descendientes ascendientes o descendientes no el resto de la familia creo que hay si puedes demostrar que depende de ti pero no me parece que no es el caso vale pero bueno te no. voy a dejar con don oscar que te lo responda el mejor os pido brevedad vale a todos porque si no nos enrollamos mucho venga don oscar Gracias. nada sí, en la, en la, bueno en la legislación en este caso español es la ascendente el ascendente directa y la y la descendiente directa en este caso si, si su mamá no sé si está viva o no está viva si usted le da a ella eh, el, la nacionalidad, el amparo, el beneficio, después ella le puede hacer a su hermano. Ese es muy no, buen, así. ese muy buen tip que lo dijo Don Oscar, lo dijo ayer. Es que es muy buen tip. prestad atención, si lo puede repetir Don Oscar, porque está ese, ese esa técnica no se me habría ocurrido a mí en la vida. Y cuando le escuché ayer a Don Oscar dije qué guay. Repítalo por si sí. Don Oscar. En la prime, en la primera cuando ves la ley. Aparentemente dice no. No, pero ascendente o descendente. Leyendo, ajá, Dale el truco a Cese, como podría arreglarlo leyendo, sí. Pero cuando vas leyendo, ves que chiquitico, casi al final dice que aquel que haya recibido el beneficio de, de nacionalidad o, o, o un permiso de, de residencia, ese después le da a sus ascendentes y descendentes. O sea, traducido al cristiano, Cese, traducido o sea, al cristiano. Escucha, Cese tendría que coger a su mamá o a su papá darle a ellos y luego ellos se lo darían a tu hermano pero una pregunta pero el problema es que yo no tengo nacionalidad española y suiza no da ni ascendiente ni descendiente para nada lo único que da bueno a los hijos uh, hasta depende ¿eh? depende si el padre es suizo o la madre es suiza pero en realidad es bien. Eh, pues entonces no va a ser, a ver, va a ser difícil entonces, porque claro, o sea, tú te quieres dar de española a tu hermano, ¿no? Español, o sea, meterle que está en Rusia, de Colombia, para España, ¿no? Pero tú estás en Suiza. Exacto, o sea, Así. yo pensaba que eh, llevarlo a la allá. Mira, entonces que... yo te voy a dar el, el truco sencillo para tu hermano, porque cuando una cosa es mejor salirse, ¿vale? Y verlo desde otra perspectiva, como tu hermano, aunque viva en Rusia. Y su familia, además, y su familia. Él es colombiano, es iberoamericano, lo que os acabo de decir. Sí. Se puede venir a España, permiso de residencia, hay muchos tipos, y oye, en dos años puede, ya no, ya no, la resi ya la nacionalidad española, es español. Luego os puede traer a vosotros si queréis. Yo creo que va a ser sí. más sí. sencillo, más sencillo. Sí. Y eso no lo puede hacer hasta sin abogado, sin necesidad de pagar a nadie. Eso sí, tiene que vivir dos años en España, chico. Pero yo pero, creo que es, sea... es muy buena oferta. Vives dos años en España y si tú quieres, y si eres de Iberoamérica, joder, te damos la ciudadanía, que es lo máximo. Eso sí, un pequeño pero... examen de que te sabes un poco las normas sociales de España y 102 euros. Lo puede pero, también o sea, hacerte tibir... un abogado si quieres, pero que sería más caro. Pero es la manera más, tibir... más fácil. Que si el hijo, que si tibirá... el hermano, vas a tardar más de la otra forma. Dime, dime, venga, cece, dime sí pero digo o sea vivir en españa claro pero para ir a vivir a españa ellos pueden quedar tres meses después hasta ilegales no pero no tiene que hacerlo ilegal lo puede se puede sacar se puede ver los vídeos de Prisline y otros vídeos por ahí y él se puede sacar una visa no lucrativa y puede estar aquí legal perfectamente <risa> un año y luego incluso al siguiente año trabajar entonces pues, se podría se puede venir prefiero, con bueno dime dime dime cc o sea para tener una prefiero pagar un abogado si ustedes conocen a alguien que pueda ayudar, un abogado que pueda. Hay eh, muchos pueda abogados, trabajar. ahí sí. tienes a don Oscar Padrón, es tienes que a, que, pero escucha, pero que, es que, es que los que es que es abogados, que... escucha, te van a hacer decir lo mismo, más o menos, o sea, te van a explicar a lo mejor de otra forma, pero eh, no pueden hacer milagros. Te quiero decir, es que si tú estás en Suiza, tu hermano está en Rusia, eh, y, y tú qué quieres darle la residencia de España, en España, es lo que buscas. No hay nexo, no hay nexo, salvo que, o sea, es que no, no hay otro nexo. El, el más no. sencillo es que viva aquí. Sí, eso quiero que viva allá, pero, pero justamente... Um, Porque se saque no una, puedo... una, un permiso de residencia en España, que hay muchos permisos de residencia en España. El permiso se lo puede sacar no. con abogado o sin abogado, según el dinero que dispongáis. De las dos formas se lo puede sacar perfectamente. Pero, Exacto. Eso es lo no, que quiero. Eso, eso, eso. Es lo que. O sea, pues lo más es sencillo legal. es que se saque un, un permiso de residencia en España. Es lo más sencillo. Don Luis, dime. Disculpe que lo interrumpa. Fíjense, eh, esto es como cultura general. El término de, de ilegal ilegal no se aplica porque la movilidad humana en el planeta Tierra ya es convenido de que es un derecho humano. Exacto, vamos a hablar de regular, regular y regular. Es un regular, tema de papeles, no es un tema de sí. delincuencia. Aquí nadie es un delincuente, efectivamente. Eh, eso mismo. Entonces, el exacto, tema exacto, exacto. de regular y regular cambia todo el esquema, porque los, las normativas anteriores migratorias si sí eran penalizados cuando tú te quedabas irregular. La Aquí mayoría no. de todas claro. las, regular, las regulaciones migratorias, la gran mayoría en, a nivel del mundo, ya no penaliza, o sea, no te puedes meter preso si te llegas ah. a quedar irregular. Claro, que la veo es yo con sea, mucho, mucho miedo temor. a cc Sí, perdona, no, es que tenemos que ir un poco rápido. cc te veo con mucho miedo, yo no sé allí en, en Suiza, o, ¿qué pasa ahí? Porque es que cada ah, vez que hablo con alguien de Suiza es, o de Dinamarca. Irregular. O sea, aquí no existe irregular, aquí existe ilegal. Pues ilegal, aquí no hay ilegal, ilegal. Legal. aquí es irregular, que es muy distinto aquí no he es un delito esa, esa aquí no cc algo, que claro claro por ah, eso de verdad veros el vídeo que hice con luis pone no sé qué en Suiza o algo de Suiza lo vais a ver y, y, y a ti en concreto cc te lo aconsejo él nos ha, él ha asustado hicimos una conexión porque estaba asustado claro ese por eso que allí es ilegal Aquí no, aquí os aseguro que aquí nadie está ilegal, salvo que sea un delincuente porque robe, pero por los papeles es irregular. Y eso lo que ha dicho Don Oscar, cambia mucho la, el esquema de juego. Cambia mucho el esquema de juego. ¿vale? Es, es administrativo. Es el administrativo el tema, no es penal y tal. Mira, y, y te digo más: el sábado tenemos a Don Jesús, que es magistrado, en activo CC20 aquí Azul, que aparte de comentarnos uh -huh. una película muy buena. ¿Cómo se llama la película? Prilines, será el... No me acuerdo. La gran invención. La gran invención. Veros, veros la película La gran invención. Y veniros aquí el sábado, que está Don Jesús. Él habla a través de las películas, pero le comentamos esto ya. Pero aquí nadie, un irregular no es ilegal. Es muy distinto. Okay, pero qué bueno. Venga, Entonces, oye, voy a... Sí, claro que la ICC. No... ¿Seguro? Y una consejería, ustedes podrían hacer una consejería. Bueno, luego bueno. habla con Don Oscar, ¿vale? Habla okay. luego. Venga, tenemos que seguir gracias, para adelante, está. sí. sí Venga, eh, a ver, eh, eh, Juan Manuel, Juan Manuel, te toca. Juan Manuel Galvis. Gracias. Sí, gracias, Luis. Buenas tardes, aquí desde Colombia, Bogotá. Eh, buenas tardes a todos los pelines compañeros. Eh, Luis, la, esta semana se me quedaron en el tintero. Dos preguntas que quiero que me, me ayuden ustedes a, a, a, a, des, a salir de esas dudas. Dinos. Eh, una de ellas es que, eh, como les comenté, yo pienso viajar a España con mi familia, mi esposa, dos hijos. Sí. Eh, voy a ir a solicitar estancia por estudios. Eh, en el momento, ¿en qué momento debo empadronarme, Luis? vale pues mira te voy a decir pero muy rápido o sea, o sea vale. no pero que voy por cc cc una opción para tu hermano si estás por ahí cc es esta que se venga como va a venir juan manuel se viene con una visa de estudios o incluso se viene como turista y luego se saca la estancia por estudios y de un curso que a él le gusta estudiar lo que sea y puede trabajar también puede eh, media jornada o sea a la semana 20 horas para trabajar y 20 horas para estudiar esa es una buena es una buena oferta Excelente, claro, vale, es una idea, hay muchas más. ¿eh? No, bien, Tú hablas no. luego con Don Oscar o con tal, pero es otra idea muy buena porque eso le permite trabajar desde el primer momento, como va a hacer Juan Manuel. Juan Manuel, ya le respondo a Juan Manuel, el empadronamiento lo mejor es hacerlo cuanto antes, pero digamos que son cosas distintas que incluso... Sí. Mmm, pero cuanto antes lo hagas, no es que es una cosa de vida o muerte, es una cosa buena hacerla empadronarte, es decirle al Estado, mire, vivo aquí, voy a vivir aquí. Incluso luego si te cambias de domicilio puedes mover el empadronamiento. Y ya ves que lo piden para muchas cosas, ¿sabes? Porque.. Es porque el Estado quiere saber un poco cuántos somos, dónde vivimos, un poco, ¿sabes? Para. Pero vamos, que no hay un orden, pero yo lo primero haría el empadronamiento, porque eso además es un momento. Es un. Una sí, mañana. Era, vale. era, y la bueno, otra pregunta, pregunta ¿la cuál segunda, era Luis, Juan. La segunda Luis es que eh, si yo voy como turista, eh, si de pronto llevo un, una invitación de algún familiar y allá solicito la estancia por estudios, tiene problema mi familiar por haberme invitado? No. ¿Y yo no, no. Con... A ver, en buen, me gusta la pregunta porque vamos a quitar miedos que circulan por Facebook. Eso a lo mejor antiguamente podría ser, no lo sé digo o sea, Quiero decir que antiguamente eh, la estancia por estudios solo se podía hacer por, por el consulado, una visa de estudios. Hace dos años no llega, cambiaron, ampliaron el abanico y dijeron que alguien que, que venga como turista puede pedir la estancia por estudios. Es legal y por lo tanto, al ser legal y, y, y bendecido por el Estado, ¿cómo va a perjudicar al que te ha invitado? Para nada, para nada. Nada, nada, nada, es un no camino que está ahí, no lo dicen las leyes, para nada. Vale, mira, vale Luis, hay, muchas venga. Gracias. Ahí, permítame, señor Luis. Ahí, sí, mira, pero tenemos que ir rápido, que es que hay muchas rato levantadas. Un principio administrativo y como regla general, mientras que tú estás en España y estás regular, tú te puedes cambiar de estatus migratorio. Las veces quieras. que quieras, exactamente. Siempre y cuando estés regular. Siempre, claro, pero el turista está regular. Por lo tanto, no perjudica para nada el que te ha invitado. Exacto. Venga, pues le toca ahora a Susan Noelia Gutiérrez. Susan, te toca. Actívate el audio y participa, Susan. La hemos pillado desprevenido para ganar tiempo a Gonz... Venga, venga por la campana, Susan. Muy bien. Ya hola, tira. hola. Venga, dinos dónde estás, Susan, hola, sí. por fin. Estoy en Paraguay. ¿Y de dónde eres? Buenas tardes a todos. ¿Y de dónde hola, eres? Hola, soy de Paraguay. Es de Paraguay y sí. está en Paraguay. Genial. Pues... Sí. Quería hacerle una pregunta. Pregunta. Eh, supongamos que una persona entre de turista a España. ¿Y qué significa estar en forma regular hasta dado el momento de los dos años de estadía para poder pedir la ciudadanía? ¿Es recabar todos tus, qué sé yo, boletas de, de compra, de ir al médico? ¿O solo con el empadronamiento es algo regular? A ver, eh, sí, vamos, te entiendo. A ver, te entiendo lo que me quieres decir. Mm. Respuesta rápida a las dos cosas. Lo mejor es empadronarse y luego ir guardando los boletos y las cosas. Porque antiguamente había quien se empadronaba, se volvía a su país y a los tres años volvía y decía, mira, como me empadroné hace tres años, dame la residencia. Y el Estado ya se enfadó, aprendió la lección y ahora ya dice, muy bien, te has empadronado hace tres años y también demuéstrame que has estado por aquí, que no te has ido y has vuelto ahora sin quitar el empadronamiento total que te pide los boletos cosas que tú tengas que demuestren que están pero ojo eso no es para la nacionalidad eso es para la residencia para la residencia y son tres años ahí no son dos yo lo que os hablo es para ser ciudadanos para ser ciudadanos son dos años pero hay que estar regular esos dos años lo que tú me estás diciendo es eh, los boletos y eso es para el que está irregular que no ilegal irregular o sea que eh, hablando claro susan que viene de turista y en vez de volverse a Paraguay, se queda aquí. El tiempo vino de turista, yo que sé, para 10 días y se ha quedado aquí años. Ese está irregular, pero si pasan tres años y se empadronó y tiene los boletos que demuestran que ha estado aquí los tres años, le dan luego una residencia por arraigo social. Por ejemplo. Vale, te, si no te queda claro, repregúntame. Venga. Susan, ya que está... Está bien, entiendo. entiendo. No entiendes, ¿no? Gracias. De las dos cosas, ¿vale? Los boletos y el empadronamiento. ¿Vale? Perfecto. Una, una sí. recomendación general. Sí, pero Oscar sea, empadronamiento... que no va a dar tiempo. Venga, pero muy rápida, un segundo. Quiero, que tiene que estar pendiente, que le sellen sus pasaportes, las entradas, porque eso también certifica que usted no salió y se quedó allá adentro. Vale perfecto Gracias. venga eh, Adán González te toca y luego va a ir Milton y luego Silvia para que vayas preparando venga Adán ya puedes hablar que ya lo tienes te lo has activado Adán sí y buenas tardes saludos Luis buenas tardes Adán Salud. desde dónde nos hablas amigo sí, me sí te, te escuchamos te escuchamos un poco sí, tardes de, tardes. De, de, de, de Venezuela saludos a todos los freelancer de Venezuela Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok, sí. perfecto. Saludo a todos. Eh, la pregunta es la siguiente. Eh, una persona que haya obtenido la residencia, eh, ¿qué beneficio puede optar para su familia que esté en el exterior? Es decir, eh, que ellos puedan llegar a España y, y puedan acogerse a un beneficio a través de la, de la residencia familiar, en este caso esposa e hijos. Esa era mi pregunta y saludos a todos. Pues la respuesta es positiva. Venga, le dejo a Don Oscar que te la responda. Venga, Don Oscar. Sí, el primer beneficio es que tú puedes solicitar la reagrupación familiar. Es lo primero, ¿ok? Si tú tienes una residencia ya en, en España. Aquí en España, ¿no? Él está en Venezuela, pero va a venir. La reagrupación, ¿no? Sí, porque es normal siempre se va el, el padre de familia te vas como jefe de familia saca tu residencia y después tú puedes solicitar la, la reagrupación y entonces te eh, eh, puedes hacer ese procedimiento y te, lo, y te llevas el resto de tu familia Vale, venga pues milton te toca y luego va silvia y luego andrea venga milton No, oh, luis era algo importante decir que a todos los prilines, muy bueno que están interesados con muchas preguntas pero esas muchas preguntas que hacen están en los videos que, que usted ha hecho hace mucho tiempo. Simplemente sentarse a la niña de Rusia, tiene la traída de el, su hermano aquí, España. Es simplemente mirarlo. No. Te lo agradezco mucho, Milton. Yo a veces ya no lo digo porque no quiero ser, que parece que lo que quiero es que me midéis, y no es el caso. Claro, no. Todos Pero videos, efectivamente. Hombre, está bien también, jo, ¿eh? que vengáis a Zoom lo pregunto. En ambas se puede traer al resto de la familia. En ambos. Pues, eso, eso es lo que yo creo que le va a decir cualquier letrado, cualquier abogado, pero... Es... Di, di Milton, si quieres decir algo más que es... Una visa de emprendimiento también, si Una visa de emprendimiento bien. también, efectivamente, ¿no? Si hay mucha... Si sí, sí. tiene dinero. Sí, Bueno, si tiene dinero, pero sí, sí. Aunque hay emprendimientos que muchas veces lo decís de consultoría, esos son más económicos. Otra cosa ya que luego el consultor te lo apruebe, también es cierto. Bueno, está el campo está abierto, está claro, sí hay mucho camino. Bueno, nos toca con Silvia, venga Silvia, luego André, luego Jesús, venga Silvia, ya te puedes activar el, el audio. Silvia Matilde. Hola, buenas noches a todos, Luis, buenas noches. Eh, yo te envié hoy por la mañana un eh, un privado y creo que voy a cambiar un poco del el tema, el, la orientación de lo que están hablando. Nosotros, eh, yo concretamente hace 36 años que vivo aquí en Madrid. Viví 16 años en el Principado de Andorra, viví dos años en La Palma, eh, 18 años en Santa Cruz de Tenerife y eh, eh, en diciembre nos vinimos a Madrid un poco engañados. ¿Y dónde, dónde, por... naci dónde naciste, Silvia? A ver, soy argentina, pero nací en Argentina, pero no soy argentina. Venga, pues porque... me la pregunta que nos quedan 10 minutos máximo. Venga. Vale, yo, el privado que te envíe hoy. Es que no que lo he visto el... todavía, mira, una aprovecho el este. Yo, todos los privados que me mandéis, os voy a remitir aquí, Azul, porque es que sois muchísimas personas. Os estoy dedicando todos los días tres horas solo haciendo los vídeos, porque os dedico una hora haciendo el vídeo, pero luego todo esto hay que prepararlo. Tres horas. De mi vida os estoy pero dedicando tú tú no, ¿tú tú tú? no escucha, no, ¿tú tú? pero que no te lo digo para ti, Silvia, lo digo para todos. Entonces, la cuando vida, me, me podéis poner los privados que queráis, que yo los os respondo periódicamente, ¿tú? pero ¿tú? la respuesta siempre es vente azul, vente azul, le pongo la clave, entonces la ahora la es el momento. La, y os pido las preguntas nosotros... que las tengáis preparadas para soltar la pregunta, porque la, no por mí, pero es por la audiencia, que la audiencia quiere inmediatez. Venga, cuál es la pregunta, Silvia. Bueno, vivíamos eso en Santa Cruz de Tenerife y vinimos a Madrid engañados con una oferta de trabajo y nos encontramos con que el trabajo no existía y nada, se nos acabaron los ahorros, eh, estamos los dos sin trabajar y como te seguimos a ti eh, por casi todos los canales y sobre todo sobre, sobre casas eh, sin herederos, sin... Sin dueños ni nada de eso, a ver si existía la posibilidad de, haber, de ir a algún sitio donde poder vivir, porque nosotros no podemos pagar alquiler eh, ahora mismo. Eh, la señora vale, tenemos sector. la pregunta. Tú quieres una vivienda gratis en España, resumiendo lo bueno, mucho, ¿no? Gratis. O mínimo eh, precio, ¿no? Hice, hice unos vídeos con Susana de los pueblos rurales, que ahí tienes en encuentras casas por 50 euros. Pero claro, Ajá. la casa igual está como un establo y hay que reformarla. Igual tu marido si es manita se puede reformar. Pero bueno, le voy a dejar a cualquier prisliner que lo que quiera responderla, que se active el audio, si alguno de los que estáis en zoom le quiera la quiere dar algún consejo o algo. O sea, el tema es que os habéis arruinado, ¿no? Os habéis venido a Madrid y os habéis arruinado, ¿no? Algo sí, así, porque os han engañado. Que sé. Y, ahora, y ahora estáis en Madrid, Silvia. ¿Dónde estáis? Todavía estamos en Madrid, sí, vivimos vale. en Madrid. Mira, en... te va a responder Jesús, que además le tocaba ahora. Jesús, ¿qué le recomiendas a esta pareja? ¿Qué le recomienda, Jesús? Jesús es español y está en Madrid también. Mira, Luis, le recomiendo que vaya a Padre Ángel, que tiene administración, tiene abogados y tiene ayudas, y allí directamente le comenta el caso, como lo que le ha pasado aquí en Madrid, y allí directamente ellos le van a dar unas... Lo tiene que ir a, pa, a, a al Padre a... Ángel. Sí. Allí ya directamente se lo miran ellos, ¿eh, Luis? Vale. Luis, hay sí, muchas la... ONG también. No, no, pero perfecto. a ver, es eh, que nosotros estamos arruinados total. Nosotros no nos podemos nosotros pagar es... el alquiler. No, por no eso te están diciendo. Nada. Nada. Apunta, eh, Silvia, Caritas, ¿Sin... Padre Ángel, Infema, aunque en Infema me parece que hay cola, hay no. un poco, pero hay una lista de espera. No, claro, sí. ¿no? El listo señor, este. Ruiz. Sí. Sí, señor Ruiz, señor yo le voy a enviar unos enlaces que tengo para este tipo de casos. Se los voy a enviar al, al chat de, de, de los Print en Telegram. Mejor, ¿no? sí, porque ¿no? este este chat es efímero. Silvia, eso, estáis en Telegram, ¿no? Estáis en Telegram también, ¿no Silvia? y sí, sí sí estamos sí. vale pues estás oyendo ya, lo que está diciendo lo que está diciendo Mauricio te va a poner unos enlaces ahí en Telegram vale está ahí, ahí de acuerdo y, dice, ¿Y otra cosa y los yo, yo los envío ahí vale. entonces, ahora perfecto perfecto, la reunión envío. perfecto Mauricio venga dile otra cosa quiero... venga. Quiero aportar una cosita muy rápida de lo que estaban hablando antes como estudiante de integración social. Quiero decirles a todos que ya no se dice más legal, ilegal, ni nada de eso porque sería discriminatorio. Se llaman indocumentados. Las personas que no tienen documento nacional español se llaman indocumentados. No es legal ni ilegal ni no sé cómo dijeron antes son indocumentados porque si no sería discriminatorio ya está muchas gracias buenas noches a todos venga muchas gracias silvia a ver le toca ahora mismo a andrea te toca andrea andrea del pilar si, si estás escuchando puedes participar andrea sí buenas buenas Mm, mucho gusto feliz noche a todos buenas tardes a otros que se encuentran en otros países yo me encuentro en este momento en madrid soy colombiana nacionalizada y mi pregunta es eh, en este momento yo tengo en colombia a mi hijo y a mi esposo a mi hijo le estoy dando la nacionalidad se le está haciendo el proceso para nacionalidad pero no estoy casada con mi esposo eh, cómo él viajaría con él. Puede entrar como turista sin que le pongan ningún problema en migración. Pues sí, claro. Como turista puede ¿Dónde está él? En Colombia. Junto como... con el niño. Puede venir perfectamente como turista. Todo pero pero en respondo... el caso Venga, Milto, pero no, muy breve, ¿eh? nos quedan muy poco minutos. Normalmente el problema te lo van a colocar es en Colombia que tú le mandes el permiso firmado para que pase de migración Colombia, que lo deje salir del país. Aquí en España no te van a pedir, no te van a poner problema de entrar tu hijo con tu esposo. El cuidado lo tiene que tener en Colombia. Sí, ¿Sí? no, en este momento tiene su, su apoderamiento para que él pueda salir del país con el papá, sino que lo digo porque como el niño llegaría con, con nacionalidad y él llegaría como turista. No eh, pasa no sé nada, si por pronto. favor. No, te no nada, nada. Venga, vamos a. No te pues vale, preocupes, vale, vale. cielo, de verdad, ¿eh? Lo, ah, en todo okay. caso lo que te ha dicho Milton. Pero si tiene el permiso para viajar con el papá da lo mismo que el papá venga de turista y el hijo sea nacional, ¿no? Para, Igual pues la idea es de que él llegue acá y casarme con él acá para darle Perfecto. la documentación. Pues, oye, nos, nos invitas a la boda o algo. ¿eh? Pobre, o nos avisas. Podríamos hacer algo. Claro. ¿Vale? Ya, ya sabéis que si alguna duda no queda clara, estamos todos los días, de lunes a domingo, ¿vale? Entonces podéis volver a entrar los días que queráis, ¿vale? Te lo digo vale. por ti y por todos, ¿vale, Andrea? Que lo sepáis, de se le vamos un poco rápido porque estamos todos los días, ¿vale? vale lo hago gracias. más que nada para que podáis participar todos. Muchas gracias, Andrea. Venga, Bien. le toca a Jesús Hinojosa. Venga, luego Camilo, luego Mauricio y luego bryan y luego hemos terminado. Pero a ver cómo lo hacemos, que quedan cinco minutos máximo. Venga, Jesús. Te toca, hola, hola muchachos, ¿qué tal? Soy acá en Valencia. No, bueno, Luis, para unas preguntas. Ah, del, muy bien, Jesús. Del chat que están muy recurrentes, una de las, más, de las más que es muy, muy recurrente, quizás para que lo digas rápido, es qué están haciendo con respecto a optar las, la nacionalidad de hijo a padre o de padre a e hijo, estando en España o estando en otros países, para que lo aclares ahí un poco. Porque hay muchas preguntas con respecto a eso. Vale, dijo, pues que la, se puede dar eh, de las dos formas. Lo que pasa que claro eh, yo sé estando en España, mm, o sea ver, la pregunta cómo es darle la nacionalidad. Por lo menos hay una de, una de las preguntas es que el, el padre está acá en España, ¿Mm? la hija es española pero no está en España. Mm, bueno pero se puede hacer también no importa si la hija es española. Le, tra le puede transmitir todo igual, o sea no no no se exige la presencia de del español en España, eh, a lo mejor se exige la documentación y la puede mandar y eso, pero no, aunque la hija viva donde sea, si es española es española. Claro. Eh, déjalo, o sea bueno ya lo están viendo, no no importa para nada para nada, de hecho incluso es lo que estaba diciendo, es que había oye, hice una entrevista a una chica que estaba en Dinamarca y, y le dio todo el permiso de residencia a su hija sin venir de Dinamarca. O sea, pero es que ella era ciudadana danesa, o sea, era, era de Colombia, se había hecho danesa y le dio la documentación a su hija. Vamos, se puede hacer perfectamente, perfectamente, por no enrollarnos. Perfecto. ¿Había algo pero, más ahí? Sí, que... hay otra que, que para que aclare lo que es una instancia con una residencia. Porque está muy confundido. Muy, confunde, muy interesante. Está, la estancia, está, claro, muy interesante. Si te he pillado, Jesús, lo digo rápido. La estancia se llama estancia cuando tenéis el, el permiso de estancia por estudios o la visa de estudios. Eso nos cuenta para la nacionalidad. Eso nos cuenta para los dos años. Pero si os cuenta para la residencia, para a los tres años pedir el arraigo social es que está un poco liado yo me lo sé yo ya me lo sé y lo veo fácil pero al principio me acuerdo que sí que era un poco liante lo que quiere decir que cuando uno está como con la visa de estudios mmm, se supone que está eh, como estudiando pero que puede, puede volver a su país cuando quiere etcétera no eh, nos no computa para los dos años que os he dicho al principio de nacionalidad el resto de las visas sí, el resto de las visas o permisos sí, pero el de estancia o pues la de estudios o la de voluntariado, lo interpretan como estancia. Es que juegan con los nombres, porque el otro también sería una estancia, pero vamos a seguirles el, el, el rollo, por así decirlo. Entonces, cuando tú tienes una visa de estudios o una visa de voluntariado, le llaman estancia, por estudios o por voluntariado. Y me da igual que lo hayas pedido en el consulado o que lo hayas pedido en España. ¿Que ¿En qué se diferencia de todo? La única diferencia así importante que yo veo es que ese tiempo que estás con estancia por estudios o voluntario no te está contando para los dos años de pedir la nacionalidad española la ciudadanía es para lo único la gran diferencia para lo demás es igual porque sí si te está contando para pedir a los tres años el arraigo social no sé si me, me ha aclarado no, no algo más importante jesús del igual igual bueno para aportar a esto igual lo del lo del resguardo por el asilo también contaría como una estancia. Exactamente, exactamente. Oye, sabía que se me quedaba algo en la mano y era eso. Los que piden la tarjeta roja, la protección internacional, es también estancia. ¿Qué pasa? Que yo me estoy dos años con la tarjeta roja, no me van a dar la nacionalidad. Son las excepciones, efectivamente. Muy buena acotación, Jesús, como siempre. Muy bien, exactamente. Eso son estancias. Pero, insisto, si me estoy tres años con la tarjeta roja o con la visa de estudios, sí puedo pedir el arraigo social, no la nacionalidad, pero sí el arraigo social. Y luego dos años más ya podía pedir la ciudadanía o nacionalidad. Vale, pues paso, paso a Camilo, vale, para que no se quede nadie fuera. Venga, Camilo. O hay algo muy importante por ahí, Jesús. Bueno, no, está, ¿no? No, no, bueno ya está. Era, vale. Era con respecto a eso. vale, gracias Jesús. Venga, Camilo, te toca, corre, que tenemos que acabar. Camilo. Ah, claro que sí, buena noche para todos. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Si ese tiempo que está paralizado eh, también le suma a los tres años de, del momento del arraigo. El tiempo, sí, buen debate, buen debate, muy bueno, Camilo. Yo creo que sí, que ese tiempo paralizado para el arraigo social, yo creo que sí. Aunque os digo una cosa, don Alberto, el doctor, creo que discrepó conmigo en ese tema. Pero yo creo que sí, porque, a ver, esto siempre tiene que ser favorable para vosotros si quiere darnos su opinión don oscar y ya acabamos y ya acabamos en términos administrativos siempre se, se evalúa pro, eh, en pro del, del administrado si computa Sí computa verdad o sea que estaba yo, vamos somos dos, dos que opinamos que sí computa para el arraigo social porque además el arraigo social es estar físicamente en españa con con papeles o sin papeles, pero está físicamente tres años. Oye, que haya venido, o sea, muy buena. Pues me alegro, me alegro de que sea. así vamos. una pues es cortica Pero es un momentico una. Pregunta. Venga, venga, te... pero muy cortica. Venga. Bueno, es muy cortica. Una persona que pidió protección internacional, digamos, al año y medio recibió la negación de que ya no continuaba con el proceso. ¿Cómo hace para continuar o qué medidas tomar para continuar y para allá eh, regularmente? Pues mira dos, dos soluciones eh, al año y medio aguantar otro año y medio y pedir el arraigo social o, o pedirse pues lo que os estoy diciendo una estancia por estudios que yo creo sí, yo pero creo pero que se lo darían la no, Sie ni siempre, que no entre en la siempre que no entren en irregular siempre que no entren en irregular se la darían dime dime corre Camilo no, yo decía simplemente como la estancia por estudios se solicita los primeros 60 días Sí, pero a ver, se pide en los primeros 60 días estando regular, que te quede por lo menos un mes. Bueno, mañana lo hablamos, ¿vale? Que tengo que despedir el vídeo. Mañana vente Camilo que lo, lo hablamos en profundidad, ¿vale? Prilines, ponedle un like, por favor, suscribiros, ponedme en los comentarios todo lo que queráis opinar, ¿vale? Os dejo ya. Fijaros si soy rápido la despedida hoy. Prilines, chao, chao. Nos vemos mañana. ¿vale?